El vértigo hace que sintamos que el cuerpo o los objetos alrededor están dando vueltas. Esto puede hacernos perder el equilibrio y que nos caigamos. Pero podemos adoptar precauciones personales y realizar cambios en el entorno doméstico para mantenernos seguros. Conviene evitar conducir o trabajar en alturas. Los zapatos de tacón bajo y con suelas antideslizantes y por supuesto bien atados. A los familiares hay que alertarlos para que estén al tanto de cómo ayudarnos. Hay que averiguar si alguno de los medicamentos puede estar afectando al equilibrio. Y en la casa conviene eliminar alfombras, o al menos que sean antideslizantes. También es buena idea instalar barras de apoyo en bañera e inodoro, y utilizar luces nocturnas. Las cosas que necesitemos deben almacenarse en estantes bajos para no tener que usar escaleras, pero si sí hay que usarlas que tengan pasamanos. Ah, y hay que eliminar obstáculos con los que podamos tropezar.